Hola a todos, qué alegría por fin de verdad estar aquí con todos ustedes, realmente hemos presentado, digamos que hemos preparado una charla muy, muy, muy, muy, muy especial para ustedes, todos ustedes con Andrés. Jorge, mil gracias por estar, de verdad que es un honor y es un placer tenerte aquí, eh, digamos que compartiendo con toda la audiencia. Realmente un saludo pues para todas las personas que aquí en este momento están reportando Sintonía, eh, muy rico de verdad tenerlos aquí, aquí estamos viendo nueve personas conectadas en el momento, hola Carlos, hola Paola, por aquí nos mandan un saludo, y bueno de verdad que para nosotros es un gusto, eh, es un gusto como empresa y es un gusto eh, no solamente como expertos en temas de software, ¿cierto? Uh -huh. Que es nuestra experticia, eh, brindarle a nuestra audiencia, a nuestra agradable y nuestra querida audiencia, uh -huh. que siempre se está conectando con todo lo que estamos haciendo, pues herramientas adicionales para su vida, ¿cierto? Herramientas no solamente para su empresa, sino para su vida misma, ¿cierto? Y para el entorno empresarial o el entorno eh, no sé, familiar también, en donde se mueven. Entonces, digamos que para nosotros de verdad es una gran oportunidad tenerte Jorge aquí y bueno, pues para los que no saben, evidentemente que apenas se están conectando ahí, eh, 11, 12 personas más, eh, es una oportunidad donde vamos a ver tres tips fundamentales de cómo enfrentar el miedo al cambio. De hecho, aquí estamos hablando con Jorge ahorita, que es, eh, no es un tema fácil, Él, siendo un experto y, y digamos que nosotros también enfrentados todos los días de cara al cliente, todos los días de cara a lo que hacemos, se, seguimos sintiendo miedo, ¿cierto? Sí. Esto, esto digamos que asusta, esto nos pone un poquito nerviosos, <risa> pero, pero bueno, aquí estamos de verdad. Y Jorge, pues, los que van a enco en encontrarse con Jorge ahorita y que lo van a poder preguntar también en vivo, eh, Jorge es un psicólogo, experto en temas de innovación, él de ahorita nos va a contar un poco más eh, de su recorrido, de su trayectoria, ¿cierto? Pero es básicamente eh, es un experto en la temática de cómo combatir el miedo, ¿cierto? Esto es un tema que nos aqueja a muchos, eh, como lo decíamos eh, en, las, en las comunicaciones, en la pauta previa al evento, pues es un tema que de verdad nos aqueja tanto a nivel personal, como lo decía al principio como eh, a nivel conjunto, familiar, empresarial, ¿cierto? Pues Jorge, eh, de verdad agradecerte okay. y darte paso para que pues, le cuentes a la gente, a toda nuestra audiencia, eh, quién eres, por qué estás aquí sentado y bueno, y finalmente empezar con nuestra temática de cómo superar el miedo al cambio. Bueno Andrés, muchas gracias, muchas gracias a toda la gente de SobSeguros y, y a toda la, la audiencia que está con nosotros compartiendo pues, este ratico, esta tarde de... De miércoles, qué rico que pudieron sacar un tiempito ahorita finalizando el día para, para que conversemos. Yo quiero que conversemos un poco acerca del miedo, Yo quiero darles unos, unos tips a tener en cuenta para todo este tema del cambio, que sí, como dice Andrés, es algo que nos incluye a todos y es algo que no solamente se aplica en el campo empresarial, sino que es un tema de vida. Es o sea, un tema de vida, el justo. Tema, el tema del, del, del cambio es un tema de, de vida, es un tema de las personas. Pero bueno, en eso vamos a ahondar ahorita un ratico. Pues primero, presentarme, contarles un poco sobre mi trayectoria. Yo soy psicólogo, nos contaba empresa ahorita, yo soy psicólogo, soy especialista en el tema de psicología del consumidor, es orientado a todo, el, todo lo que tiene que ver con el mercadeo y el conocimiento del cliente. Y pues estoy terminando ya mi maestría en generación y gestión de la innovación. Entonces, a partir de, de todo ese acáje ese ejercicio académico que he realizado junto pues con la con la experiencia laboral que está orientada sobre todo al tema vocacional, okay. trabajo en ejercicios de orientación vocacional con jóvenes y adultos. Justo es muy es, es de sí, hecho es, es justo es, es un idea. tema de, de miedo de, de, porque no sé yo, sí, yo particularmente te cuento verdad antes de empezar mi, mi pues, la carrera que terminé Ajá. Yo hice tres intentos fallidos okay. por miedo, por miedo a, a no afrontar de verdad lo que quería y a hablar con mi familia a buscar, digamos que uh -huh. es un tema de miedo, el tema de vocaciones es un miedo. Total, un miedo. Está, el, el miedo está desde ahí y, y todo el tema de innovación que ha sido como lo que le he hecho énfasis pues en estos últimos años, pues hay unas características personales que se requieren para lograr ser innovador. Y no todos, Andrés, somos innovadores o podemos ser innovadores en lo mismo pero el ejercicio trata en, en, en esa mirada interior para nosotros reconocernos y reconocer en qué podemos innovar, en qué podemos ser, ser diferenciales, en qué podemos conectarnos para todo esto. Entonces, sí, llevo ya varios años de experiencia laboral centrada en el ejercicio ocasional con muchachos adolescentes. Ahora, de hecho, estoy trabajando directamente con la Universidad Tecnológica de Pereira, en un programa que, que apunta a eso, apunta al, al acompañamiento integral, y me disfruto mucho lo que hago y, y mi ejercicio vocacional y mi ejercicio pues también de, de saber con qué me relaciono pues me tomo un tiempo, o sea, eso no, no es de la noche a la mañana, no, no es un tema de, de, de frustrarse en el primer intento sino de, de seguir insistiendo porque muchas veces se requiere, entonces vamos a... Yo quiero aprovechar, digamos que antes de que, que inicies Andrés, uh -huh. que nos cuenten en vivo nuestros oyentes sí, si están... Decir. Si están de verdad escuchándonos bien si para, para poder tener una mejor comunicación Ajá. y que de verdad sea, sea una jornada de trabajo, aunque son pocos minutos, no. alrededor de 30, 35 minutos vamos a estar con ustedes, uh -huh. pero que por lo menos nos estén escuchando bien. Necesito entonces que aquí en vivo las 15 personas que están conectadas pues nos empiecen a retroalimentar un poquito. Eh, cuéntenos por favor muchachos y cuéntenos por favor audiencia si nos están escuchando bien, necesito que pongan una manito, nos digan ahí de manera textual, si por favor de verdad eh, se escucha bien porque queremos aprovechar este espacio que evidentemente es el primer espacio que ah, digamos que arrancamos con una temática de estos, pero posteriormente seguramente podemos encontrar nuevos espacios para que trabajemos juntos en pro de lo que somos como personas, uh -huh. como empresarios, y de verdad como, digamos que como parte de una comunidad, de una sociedad que está enfrentada cada vez a temáticas de miedo. Exactamente, sí, y bueno, ya nos están sí, nos está está nos... respondiendo. Muchas gracias, Juliana, perfecto, mira, ahí está Juliana, José Villarreal, muchísimas Mauricio. gracias, Mauricio, perfecto, Carlos, Carlos <risa> muchísimas gracias por, por estar ahí atento, y bueno, ahí sabemos entonces que el audio está perfecto, así que, pues nada, mil gracias. Y Jorge, ahora sí, a ver, a mí me, digamos que a mí me, me, me inquieta este tema particularmente porque yo no sé si el miedo es un tema que inherente al ser humano o eso lo vamos desarrollando en la medida que vamos creciendo en casa, con los papás, digamos, y con la sociedad que, que nos va metiendo ciertas cosas, o es un tema quizás que, que, que es inherente al ser humano. ¿Tú, tú como psicólogo, ¿cómo ves tema? Bueno, desde el ejercicio de la psicología, uno no puede negar el tema de la biología, ¿cierto? Okay. Hay unos aspectos de la biología que son, lo que de decir, que son inherentes al ser humano y han sido parte del ser humano desde su existencia misma como tal. El miedo hace parte de ese ejercicio biológico. El miedo es... Toda una serie de, de, de preparaciones a nivel fisiológico y psicológico que, que lo que buscan es orientarte hacia, hacia la acción okay. o sea, cuando tú tienes miedo, lo que está haciendo el cuerpo de alguna manera es diciéndote Andrés, tenés que mover tienes que hacer cosas para para, para, para gestar un cambio para, para tratar de salir de esa situación que te está generando miedo entonces digamos que, que en los primeros momentos de la existencia del ser humano pues el, el tema del miedo era una cuestión de vida o muerte, o sea, si usted eh, sucede ahorita, tú estás en una conferencia y te están observando 30 o 40 personas, pues todavía hay un, hay un, hay un tema de miedo sí. inherente en el ejercicio de hablar en público. Pero para nuestros antepasados que hubiesen 30 o 40 personas mirándolos, pues eso no era lo que estaba hablando en público y no que le iban a comer. O sea, básicamente, <risa> sí, eh, sí, yo sí, no he claro. caníbales o, o, o si había animales mirándolo, pues era un ejercicio ya más de vida o muerte. Entonces, okay. entonces el miedo... Eh, digamos que es, es un tema adaptativo en el ser humano se ha convertido en un tema pues a partir de la teoría de Darwin casi que de, de selección natural cierto que tengan mejores capacidades para afrontar el miedo pues seguramente va a poder evolucionar porque es que no que el que no, no leía ese miedo y ese miedo no lo invitaba a la acción pues, seguramente se lo comían en nuestros antepasados es, decir, entonces, es un tema biológico inicialmente okay. y es un tema que quizás entonces seguro que entiendo se puede entrenar uno puede entrenar ese, ese control el miedo o, o, o digamos que esa capacidad de, pues de asumirlo, ¿no es cierto? Pues el primer tip, en que arranquemos el primer tip es, es que hay que reconocer el miedo como parte del proceso de cambio. Okay. O sea, si no hay miedo, no hay cambio. Si tú no estás dispuesto a, a, a, a asumir que la situación te va a generar miedo, pues no vas a estar dispuesto a cambiar. Porque todo cambio todo cambio genera miedo. Todo. El, el tema de salir de la zona de confort, el tema de, de enfrentarme a algo que no conozco, el tema de, de, de enfrentarme a, a lo novedoso, a lo diferente, a lo nuevo, pues siempre va a generar miedo y el miedo obviamente está acompañado de resistencia. ¿Cierto? El miedo de alguna manera lo que hace es, es bloquearte. Okay. Digamos, que, digamos que frente a nuestros antepasados, el, el, el miedo ahorita te inhibe uh -huh. te a la acción en muchos casos, Obviamente dentro de nuestros antepasados habrían algunas situaciones en donde lo que decía el miedo era quédese quieto para que no vayan a pillar que usted está ahí. Entonces eso, eso de alguna manera se refleja, pero, pero digamos que en el entorno empresarial, en el mundo actual y en el, en el tema de salir adelante con lo que uno quiere en la vida, pues el miedo lo que hace muchas veces es inhibirte, cohibirte pararte y no dejarte orientarte a la acción. Entonces lo primero, el primer tip es reconocer que el cambio está acompañado de miedo. Porque sin miedo no hay cambio, o sea, si la situación a la que tú te estás sometiendo para cambiar uh -huh. no te genera un nivel de miedo, un nivel de temor, sí. pues seguramente no es, no es una situación en la que estés haciendo un cambio significativo. Es decir, es es decir yo siempre que me voy a enfrentar a cambios uh -huh. a cualquier nivel en mi vida, cierto o sea, de, de carácter personal, sí. de carácter laboral, familiar, siempre va a existir el miedo, en mayor o menor medida, pero siempre va a existir Miedo en el momento de yo, tener cambios en, en ese entorno. Exacto, el miedo, el miedo okay. está ahí. Y tocaste algo importante, hablaste de la medida del miedo. Entonces oh. hay un miedo en mayor o menor medida. La pregunta ahí sería, bueno, ¿y de qué depende esa mayor o menor medida? Uh -huh. eh, eh, ah, bueno, las personas que están en el chat, si tienen preguntas, si quieren interactuar pues de una, estamos aquí como Veo ahí que se acaba, se acaba de conectar natalie Parra, Natalie bienvenida, eh, Carmen Alvarado, mil gracias por la retroalimentación en torno al audio, de verdad que nos parece muy interesante este tema y, y particularmente tocarlo eh, en, en, digamos que en un canal como este, ¿cierto? Uh -huh. Para que la gente nos retroalimente y, y nos cuente de verdad, si tienen preguntas, uh -huh. si tienen algún aporte, aquí estamos conectados todos y precisamente con un experto en temas de psicología y en temas de innovación, que evidentemente tienen que ver mucho con la temática del miedo, ¿cierto? Entonces, entonces continuando un poco, hablábamos del nivel del miedo, ¿cierto? Sí, hay, hay, hay unos niveles de intensidad okay. en el miedo que dependen de varios factores, ¿cierto? Sí. Hay, hay, hay, hay una ausencia de miedo, muchas veces está relacionada con no, no conocer a qué te estás enfrentando, ¿cierto? Okay. Entonces, como... Como esa típica frase que escuchaba uno, que uno iba a, a presentar el ICFES con la tranquilidad que da la ignorancia, por ejemplo. El ICFES, el ICFES para quienes es están de pronto de por, por fuera de Colombia, <risa> por fuera de Colombia para, para nuestra audiencia que está por fuera de Colombia, el ICFES son las pruebas de estado que uno cuando sale de, de, de, las, de digamos que del, del colegio, ¿cierto? De la secundaria, en otros casos, para pasar a un mundo o a, a un universo universitario, pues enfrenta, digamos que a unas pruebas de estado que a veces son bastante estresantes. Ajá. Realmente a mí me tocaron hace mucho tiempo ya, sí, pero, sí, sí. pero pues bueno, sí, digamos voy. que todavía me acuerdo que el, el, el pavor que me daba enfrentarme a eso. Ah, entonces, entonces hay un nivel de miedo en donde tú te a las situaciones en donde, bueno, digamos que no existe miedo. El que no exista miedo puede ser preocupante porque eso es lo que te está diciendo es que en, en, definitiva, en definitiva no estás reconociendo muy bien o no tienes muy claro lo que te estás enfrentando. Entonces sí, es como la, la tranquilidad que muchas veces da la... E ignorancia. Entonces, cada que les estoy diciendo, venga, si usted está sometiéndose al campo y no siente miedo, pues mira a ver qué está pasando. O sea, usted uh -huh. está conociendo bien a qué te está a qué te está sometiendo o, o, o qué es lo que pasa o no es lo suficientemente retador como para que no exista el miedo en, en esa situación. Entonces, digamos que la existencia de un nivel de miedo es importante. Pero hay dos, digamos que hay dos niveles de miedo preocupante La primera, la ausencia de miedo. Ok. puede que no reconozcas a qué te estás enfrentando, entonces es como si ya con los ojos cerrados y si tú vas allá y pues digamos que, que, que te ponen en una situación que tú no conoces a qué te estás enfrentando, entonces no hay miedo porque realmente no conoces a qué te enfrentas. Y está el otro nivel de miedo, que es el miedo paralizante, ¿cierto? Que, que tú entras y revisas interiormente y encuentras que, que no tienes los recursos para afrontar esa situación, para afrontar ese cambio y en definitiva, en definitiva decides, decides no actuar, decides no hacer Así. nada. Entonces, el nivel de miedo, y para eso estamos en, en, en el ejercicio de los coach, las personas que, que hacen coaching o las personas que hacemos pues, procesos de acompañamiento psicológico, estamos pues como para, para estar acompañando a las personas frente, frente al cambio okay. ¿cierto? Y a nivel empresarial, ya no hablamos de, en nuestro nivel macro, pues, pues las empresas expertas que trabajan sobre las temáticas en donde yo empresa me estoy, me estoy sometiendo a un proceso de cambio administrativo en la forma que gestiono lo que yo hago, un proceso de cambio en el ejercicio comercial, ¿cierto? Okay. Entonces ahí, ahí empiezan a aparecer como, como esos actores que están alrededor de, okay. del proceso de cambio, bien sea a nivel personal, bien sea a nivel empresarial, a nivel empresarial, perdón, que de alguna manera te brindan unas herramientas que hacen que ese proceso de, de, de cambio vaya con, con un nivel de incertidumbre menor. Y a menor incertidumbre, pues el miedo disminuye Entonces, entonces hay un miedo importante, Andrés, ¿no? es que, que, que, es, que es como esa ansiedad, ese, ese, ese tensionadito bacano que, que, que te invita a ti a la acción y te invita a, a decir, venga, es que vamos a hablar, nos sí. tenemos que preparar, uh -huh. venga, es que vamos a hacer un cambio, nos tenemos que preparar, tengo que revisar mis recursos... Y alrededor del tema hay una serie de asesores, una serie de personas que te pueden acompañar a ti para que ese proceso de cambio pues, sea exitoso. Es decir, entonces, para que vamos, creo que cerrando este primer tip, uh -huh. entonces es, yo ponerme de frente al miedo, reconocer que existe, ¿cierto? Uh -huh. Tratar de identificar qué tan grande es, ¿cierto? Sí. O, o, o digamos que qué tan conocido, qué tan desconocido es el proceso, al cual yo me voy a enfrentar al proceso de cambio, cierto uh -huh. que es precisamente la temática de este, eh, de este encuentro. Uh -huh. Y con base a eso, yo entonces voy mirando de qué puedo echar mano, quizás. Sí, entonces, pues bueno, el primer tipo es reconocer el cambio, el miedo es parte del ejercicio del cambio. O sea, no, no, o sea que tú sientas miedo, no quiere decir que no, que no te... Que no te Comprometas con el cambio. Okay. O sea, no, es definitivo, es reconocerlo. Okay. Entonces, si tú, como persona, estás diciendo, no quiero cambiar, pero me da miedo, pues, hombre, es que eso hace parte del proceso. Es de normal. Sí, es normal. Tienes que reconocer oh, okay. y eso parte y es inherente al proceso de cambio. Entonces, el, el miedo no puede ser un obstáculo para el cambio. Perfecto. El miedo es un argumento para okay. el cambio. O sea, que tú sientas miedo es un argumento para saber que hay que cambiar. Perfecto. Entonces, Perfecto. Pues, Entonces aprovecho de todas maneras para saludar. Andrés, eh, no sé a cuál Andrés se refiere, porque en este caso somos Andrés, Jorge Andrés y Andrés Felipe. Sin embargo, eh, la gente de Prevención Seguros también está aquí conectada con nosotros. Buenas tardes para ustedes también, un saludo muy especial. Y gracias Andrés por, por, por, digamos que por ayudarnos a, a reconocer que este primer paso, precisamente el reconocimiento del miedo como factor inherente también al cambio, pues... Hace parte fundamental de, de, de esas herramientas que nosotros no, tenemos que usar. O eso, eso es lo primero que hay que... No recordar. negar el cambio. No, exacto. Sea, no vamos a negar el cambio. Que, que tú tengas miedo de, de hacer algo diferente. No puede ser el obstáculo para el cambio. al contrario, es el argumento. El argumento. Perfect. o sea es Que tengas miedo que de alguna manera está diciendo, mira, Andrés está vivo. Ok. Jorge okay. estás vivo. O sea, okay. Sientes. Ok. Te vas a comprometer con algo diferente. Okay. Pucha, o sea, potencia, potencia ese miedo a tu favor. Perfecto, entonces digamos que, vale, es, es, tenemos ese primer paso, ¿cierto? Mm -hmm. Después de reconocimiento, eh, de aceptar que hay un cambio y que, y que existe miedo eh, ligado a ese cambio. Entonces, ¿qué hacer en segunda instancia luego de que yo reconozco y, y evidentemente sé que, que me voy a enfrentar a un proceso de cambio? ¿Qué, qué debo hacer, Andrés? Listo, lo siguiente... Segundo tip es la mirada interna. Segundo tip entonces. Pues hay que mirar hacia adentro. Cierto, entonces primero, el cambio es parte del proceso, el miedo es parte del proceso de cambio. Y segundo, hay que mirar hacia adentro. ¿Qué hay que mirar hacia adentro? Pues hay que cambiar y hay que mirar ese cambio ¿qué tan congruente es con, con mi ser. ¿Qué tanto realmente yo lo quiero? Porque es que yo no me voy a someter al cambio cosas que realmente no, no hacen parte de mi misión de vida. No, okay. no tiene mucho sentido. Entonces, no, o sea, es, yo quiero cambiar y quiero volar. Yo, sí, sí el, que, eso, que, eso, como para que la gente te vea no, mejor. Vale, entonces. como Perfecto. que yo quiero volar, pero bueno, ¿y, ¿y para qué quieres volar? Ah, no, pues porque por ahí vi que alguien volaba y eso pues fue pues, bacano. No, o sea, ese ejercicio de, de, de, de aprender a volar o de querer volar, ¿qué tal representativos en tu vida es significativo? realmente quieres volar porque eso hace parte de tu misión de vida? O pues que como está de moda que todas la, las personas empiecen a volar, pues volemos. o porque volar? Ah, no, pues porque como todos vuelan, ¿cierto? Ok. Entonces, entonces volar, y, y, y pueden asumir ese volar, pues como, como el, el deseo de lograr hacer algo como tal. Es, es, una, es una metáfora. Es una metáfora. Una metáfora por eso entonces... es que es psicólogo, ¿sí ven? Ahí se nota, digamos, que las palabras de un psicólogo. Claro, entonces, entonces yo, o sea, ¿yo por qué quiero aprender a volar? Ajá porque vi que porque Andrés y todos acá en Pereira aprendieron a volar y, y hay que aprender a volar porque es que está de moda o porque realmente el ejercicio de aprender a volar es significativo para mí y eso es congruente y está de la mano con lo que quiero en mi proyecto de vida. Entonces ahí hay una mirada desde la motivación intrínseca, desde la motivación interior inherente, al, al, al, al, al, va de la mano con el potencial y con la energía que tú le vas a poner al proceso de cambio. Entonces lo segundo es una mirada interna, y definir en qué quiero cambiar y si ese cambio realmente es beneficioso para mi vida y si más que beneficioso, porque pues muchas cosas pueden ser beneficiosas, pero, pero yo qué tanto lo quiero, yo qué tanto quiero ese cambio para mi vida, yo qué tanto quiero ese cambio para mi empresa, ¿cierto? que okay. estamos trabajando con, con gente de empresa. Sí, no porque, empresa. pues, digamos que detrás de mirarme hay que mm -hmm. también mirar el, el entorno y qué es lo que yo quiero y cuáles son las posibilidades Exacto. que tengo, me imagino yo. Exacto, entonces... Yo miro hacia adentro, yo, yo Jorge, yo empresa sí. también, miro hacia adentro y digo, listo, es que hay, hay cosas que en definitiva dentro de la misión de mi empresa, dentro de mi misión personal, requieren cambio. Ok. ¿Cierto? Entonces, el, el, esa mirada interna pues ya te está dando unas herramientas para, para, para afrontar ese, ese miedo que, que, que es inherente al cambio como tal. Entonces, vas a tu mirada interna, vas a, a tu experticia, ¿cierto? Porque hay cosas... Sí. El cambio también va de la mano con cosas que uno sabe hacer bien y, y uno, no, uno no tiene por qué deshacerse de eso, ¿cierto? O sea, si tú vas a cambiar, cambiar no es empezar de cero. Entonces, digamos no, es que es un tip más, ejercicio, <risa> cambiar no es empezar de cero, cambiar es, es revisar de todo eso que yo tengo, que, que, que, que me llevo okay. para el proceso de cambio, ¿cierto? Okay. No es, ay, no, vamos a arrancar de cero, entonces vamos a cambiar, listo, borremos. Jorge no existió, acaba de nacer otra vez, no. Es decir, cambiar no significa eliminar no. o, pues tras... o re, mejor dicho, eh, por ejemplo, reiniciarse o, o resetearse. No, o sea, no. no, no hay que resetearse, es, es entrar a mirar dentro de, dentro de mi ejercicio, dentro de mis fortalezas, dentro okay. de mi entonces, porque nosotros no somos una tabula rasa, entonces yo ya estoy en mis 37 años, 37 años algo aprendido. O sea, sí, seguro. Por más que quiero hacer cosas diferentes de ahora en adelante, pues no voy a arrancar de cero. Yo, con mi empresa, que aquí hay, hay, hay personas de empresa trabajando, con, en, escuchándonos, pues yo no estoy arrancando de cero, no es una empresa que acaba, empresa que acaba de arrancar, sino que yo tengo una trayectoria. Entonces, hombre, en, en esa trayectoria yo sé hacer cositas y seguramente sé hacer cosas muy bien. Entonces, ahí, en esa mirada interna, ya hay una serie de herramientas relacionadas con la misión. Okay. De, de, de la presa, de la persona, y relacionadas con esas fortalezas, esos atributos diferenciales que me los puedo llevar. O sea, es que eso no, ah, no, es que yo sé hacer muy bien eso, pero no, como yo a cambiar, pues eso que se hace, no, o sea, traételo, mira cómo lo puedes empezar a gestar. Ajá, es, entonces con, con las herramientas y con, con la historia de vida que traigo detrás, sí. en los años de, de, de experiencias uh -huh. y, y de encuentros con, con la demás gente que me Ajá. enseña, eh, es... Tomar eso y, y mirar qué de ahí me puede servir para afrontar ese cambio. Claro, afrontar ese cambio. Entonces, okay. mira que ya cuando tú, cuando tú miras hacia adentro, okay. ¿cierto? Es, esa incertidumbre inicial que te produce el cambio, pues va disminuyendo, ¿cierto? Va disminuyendo. Ese ejercicio de incertidumbre también tiene otra parte. Entonces, cuando tú vas al cambio, también te das cuenta que hay cosas que no tenés, ¿cierto? Pues porque estás en un proceso de cambio, listo. Entonces, sacaste. Tu siempre hay proyecto de vida, sí claro tu sí. proyecto de vida sacaste cosas que te sirven que uh -huh. hacen parte de tu presencia que están uh -huh. conectadas con tu misión miras el cambio y miras el cambio como una posibilidad de, de beneficiarte y seguir creciendo como persona como empresa pero claro en ese ejercicio hay un hay, hay unos elementos que seguramente no están okay. entonces ahí viene el tercer tip bueno y antes de que arranques sí. con ese con ese tercer tip Está muy interesante, Constanza, Constanza Rojas eh, nos pregunta Buenas tardes, acabo de poder entrar, hay forma de ver el video desde el comienzo Constanza, no te preocupes, sigue conectada con nosotros Que este video va a quedar, eh, digamos que para la posteridad en, en nuestras redes sociales eh, Aquí en nuestro Facebook, así que puedes revisarlo cuantas veces quieras Lo importante es que ahorita tenemos de frente Andrés, de frente a uh -huh. un experto en temas de psicología, en temas de acompañamiento, en temas de innovación y que podemos precisamente aprovechar, estar de frente con Andrés claro. y preguntarle, ¿cierto? Utilizar este canal y este momento, este encuentro en vivo para que, digamos que despejemos esas dudas, pues aprovechando claro. los 37 <risa> años que lleva de <risa> Andrés vida. De, de vida y de experiencia eh, como profesional, ¿cierto? Claro. Entonces, esto es un tema muy interesante y que yo sé que a todos nos, nos inquieta. Así que, Constanza, no te preocupes, ahí vas a estar uh -huh. eh, conectadita, sigue conectada con nosotros y luego vas a poder revisar eh, todo el video que de verdad está muy interesante. El primer tip que hablaba Andrés acerca del reconocimiento del miedo. El segundo tip que acabamos de ver entonces se trata es de mirar hacer una mirada hacia el interior, ¿cierto? Uh -huh. Con relación a eso, yo veo mis experiencias de vida, mi misión de vida, si efectivamente el cambio que voy a asumir o que estoy dispuesto a asumir hace parte o es congruente con, con mi misión y con lo que quiero transformar uh -huh. y evidentemente tomar las herramientas que me sirven para asumir ese cambio y lo que no, pues evidentemente hay que empezar a aprenderlo y, y, y también pedir ayuda, ¿por qué no? Sí, exacto. Y cuando nos referíamos a los 37 años de vida, digamos que mi ejercicio sí. de, de orientación vocacional, que muchas veces trabajo como con adolescentes en, en ese tema, que es como tan, tan, tan complejo de, bueno, ¿y yo qué va a hacer ahorita que termine el colegio? Pues, pues muchos llegan como con ese ejercicio de pensar, o oh, de que le han dicho en la casa, es que mi hijito, es que usted tiene que estudiar para que sea alguien en la vida. Yo Ajá. no, o sea... Era, uno es alguien en la vida desde el momento que nació. El hecho de que tú vayas en la universidad no te hace alguien en la vida. Entonces, claro, toda la trayectoria cuenta. O sea, toda la trayectoria cuenta. Los 37 años que tengo yo, los 20 años que pueden tener las personas que nos escuchan, o los 40, o los 50. Pues eso cuenta dentro de la trayectoria y dentro del ejercicio formativo porque es que la formación no es solamente la formación formal que nos regala el, eh, la academia. La academia o sea, okay. No, uno aprende y uno aprende de todas las experiencias de vida uno como empresa aprende de todas las experiencias como empresa. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué me llevo? Porque sí, o sea, no estamos arrancando de cerca. Hay una persona, hay una empresa que ya sabe hacer cosas. Entonces, ¿qué recogemos y qué nos, qué nos, qué nos llevamos? Tenemos a José. Es decir, sí, José, mira. José, hace una pregunta muy interesante. Creo que es un poco más eh, en, el ámbito, eh, en el ámbito de ventas. Sin embargo, vamos a ver cómo se relaciona esto con el miedo. Dice, estoy en ventas okay. de planes de ahorro de inversión. Más del 90% de los mexicanos no ahorran. Uh -huh. ¿Qué recomendarías, Andrés, para persuadir y hacer ese cambio en un prospecto mexicano? Bueno, es ahorita, pues, cerremos con esa parte y ahorita entonces hablamos del miedo como ya como un argumento de venta. Perfecto. Como, como, como José, José, entonces, eh, para que te mantengas atento, que vamos a empezar, eh, o bueno, al finalizar vamos a tratar de contestar. Esta importante pregunta que nos haces. Dice. Muchas gracias. Bueno, entonces, el tercer tip para, para, para el proceso de cambio, para enfrentar el cambio es ya miramos, ya aceptamos el miedo, ya miramos hacia adentro y esa mirada hacia adentro nos va a dar unos elementos importantes para reconocer qué necesitamos. Entonces, okay. ahí es donde viene el acompañamiento, okay. Entonces, ahí es donde vienen las sociedades, vienen las alianzas estratégicas. ¿cierto? Desde el mundo empresarial hasta el mundo personal. Okay. Y en el mundo personal, muchas veces me refiero al ejercicio de algo que seguramente no, a los millennials, a las personas que de jóvenes, ahorita les asusta un montón, y es el matrimonio. <risa> es el compromiso de, de casarse. Entonces, eh, eh, eh, y, el, y el matrimonio finalmente es una alianza estratégica y, y uno no se va a casar con uno igualito a uno. Okay. No, no tiene mucho sentido. Es dentro de esa alianza estratégica cómo me voy con alguien que, que me complete me permita buscar dentro de mí esas cosas que yo como que no tengo y, y, y, que, y que me permita ir al fondo y, y empezar a sacar y, y, a, y, a, y a respaldarme, hacer esas cosas. Entonces, en el ejercicio de emprendimiento, en el ejercicio empresarial, yo, yo también soy emprendedor y, y mis primeras experiencias de emprendedor, pues me encontré con el error de que me asocié con personas que sabían lo mismo que yo sabía. Entonces okay. pues era muy bacano porque todos sabíamos lo mismo, y, pero al final en temas de oportunidades de crecimiento como empresa pues no pasaba mucho porque pues teníamos las mismas fortalezas y las mismas debilidades y no había casi un complemento ideal para que nos hubiésemos potenciado como empresa y obviamente ese primer ejercicio de emprendimiento pues, pues okay. fracasó. Eso es, lo que, eso es lo que uno, pues digamos que en el ámbito empresarial o en el ámbito de equipos, de liderazgo, conocen como, o se hace llamar como el, el, un equipo interdisciplinario. Sí, interdisciplinario. Y, y la interdisciplinariedad es un poco crítico del, del, del sistema educativo porque... Interdisciplinaridad no necesariamente es la diferencia en los títulos. Digamos que sí, nos podría dar algo, algunos elementos, pero en interdisciplinariedad también va muy relacionado con las características de las personas que están dentro del equipo de trabajo. Entonces, okay. Estamos personas con capacidades comerciales, independientemente de si tienen la misma carrera que yo o no. De su, independientemente de la formación, sí, de la formación académica. Okay. Que necesitamos personas con habilidades en el ejercicio administrativo, Necesitamos personas con habilidades en el ejercicio pedagógico, ¿cierto? Okay. Que se hacen un, en un tema de formación. Todas esas cosas tienen que ir allí. Entonces, el tercer tip es acompañarse bien, ¿cierto? Entonces, yo me voy a tirar por un abismo y me tiro así sueltico. Por más que yo tenga confianza en mí mismo, seguramente me mato cuando me tire por el abismo. Y yo me tiro por un abismo con un paracaídas. Y ¿sí? ese paracaídas pues, está eh, acompañado de un paracaísta experto. Pues la incertidumbre de que yo me vaya a caer, existe el riesgo, y de alguna manera es la adrenalina que tiene el ejercicio de tirarse en paracaídas, el riesgo de que te pase algo, pues el riesgo disminuye bastante, ¿cierto? Okay. Entonces el, el tercer tip es generar alianzas, acompañarse y muchas veces dejarse acompañar, ¿cierto? Es decir, pero ahí me parece algo muy interesante, porque a mí casualmente, pues, me temo mucho a las alturas. Uh -huh. eh, si yo decido tirarme por un abismo, Ok, en paracaídas con alguien experto en el tema que ya lo haya hecho muchas veces, yo de todas maneras voy a tener miedo. Sí, el miedo está, pero, okay. pero, pero, pero tienes que, o sea, vos decir, bueno, me voy a tirar con, con un experto, empiezo una entrevista a conocerme, y ya usted cuántas veces ha saltado, ¿cierto? Eh, y, y, y cómo es el ejercicio de recoger el paracaídas. Ok. Eh, y, y qué riesgos tiene, pues... El tirarme con usted en paracaídas. Obviamente hay un riesgo, pero te aseguro que se disminuye un montón. Si tú te vas a tirar, bueno, con una... O sea, tirar solo, sin paracaídas, o, o solo con paracaídas, porque okay. puede que tú tengas la herramienta, ¿cierto? Y la herramienta muchas veces podremos verla como... Digamos que en el ejercicio empresarial el dinero. Puede que vos tengas el dinero para, para ejecutar tu proceso de cambio. Okay. Puede que tú tengas el paracaídas. Pues si vos no sabes administrar el paracaídas, pues por mucho que lo tengas, no no va a funcionar bien y seguro te vas a la vida. Es ahí donde tú dices, Exacto. acompáñense de gente claro. que tenga esas capacidades. Que conozca, ¿cierto? Entonces hay expertos en, en, en muchas cosas que, que te pueden acompañar en el proceso, ¿cierto? Y a eso nos dedicamos nosotros, las empresas como, como Sobseguros también se, se dedica a este ejercicio Justo. de acompañar. Justo. Entonces el, el, el, el acompañarse, salir el con, con el agente adecuado, con la persona adecuada, y eso uno lo reconoce, entre eso. o sea, uno... En el proceso del acompañamiento psicológico, cuando tú vas a un terapeuta, digamos que no hay un terapeuta que sea exitoso con todas las personas con las que trabaja. hay Unas personas con las que tú generas un nivel de confianza, un nivel de feeling, que tú dices, me voy con esta persona. Y hay otras que simplemente no. Y esa persona puede que con otras personas sí, sí genere ese feeling. Y en el ámbito empresarial también. Entonces, bueno, listo, necesito asesorarme, voy a buscar asesoría, voy a acompañar cómo me siento con, con esta empresa que me está asesorando. Y, y, ¿Y realmente tiene esas herramientas o me va a decir un poquito más de lo que yo ya sé? Yo quiero que recordemos en este momento eh, a la gente que está, que está viendo la pregunta que hizo José Villarreal e invitarlos de una vez a que si tienen preguntas, porque ya estamos próximos a ir terminando esta, esta corta sesión para que ustedes digamos que puedan aprovechar estos tres tips muy básicos, ¿cierto? Pero que de verdad sirven tanto a, pues, a nivel personal como a nivel empresarial que finalmente es lo que queremos nosotros seguir y seguir aportando a esta comunidad es, bueno, entonces José Villarreal preguntaba estoy en ventas de planes de ahorro e inversión más del 90% de los mexicanos no ahorran y ¿qué recomendarías Andrés para persuadir y hacer ese cambio en un prospecto mexicano? cierto, es una pregunta un poco más del tinte de, eh, desde ventas sin embargo, bueno, digamos que algo podemos rescatar de aquí. Lo manejamos. Entonces, ya entrando un poco como con la, con la pregunta que nos hacía José, ella, digamos, que, que, que me muevo hasta hacia el, como hacia el otro sector de, de mi ejercicio, pues, de aprendizaje y de conocimiento, entramos a incursionar un, un, un tema que se llama la psicología del consumidor. Entonces, pues, precisamente en el tema del ahorro, en el tema de guardar dinero, en el tema del, de, de comprar seguros, pues, el miedo... Convierte en un argumento de venta en muchos casos, o sea, porque es que una persona cuando compra un seguro, porque tiene miedo de perder algo, Ajá. si no tuviese miedo, pues, pues no lo compra. Cuando una persona está ahorrando un argumento de ventas, pues podemos utilizar el miedo, aunque habría ah. otros argumentos que podrían estar ahí. ¿Y, ¿Y qué otros argumentos? Pues vamos a hablar un poquito de algo que se conoce como el neuromarketing. que okay. lo vamos a hacer en unos minutos. Neuromarketing es, está como a, asociado al ejercicio del estudio del cerebro para partir de allí fundamentar las estrategias de marketing o comunicativas de las empresas. Y el neuromarketing, hablar de algo muy básico, los expertos en neuromarketing me, me disculparán porque no, no soy muy experto, pero algo he conocido y estudiado. Hay una teoría de, de, de un médico, si no estoy mal, en los años 80, que se llama el, el principio de los tres cerebros que si hay médicos escuchándonos y si ya eso fue revalidado, el cerebro no funciona, tal y como les voy a decir, pero es una forma como muy sencilla de explicar el funcionamiento del cerebro. Entonces dice que los seres humanos tenemos tres cerebros, ¿cierto? Está okay. el cerebro racional, corteza cerebral, la parte superior del cerebro, exclusivamente humana, la que hace que nosotros seamos creativos, la que hace que seamos mentirosos, la que, la, la que hace que nosotros pues tengamos como un poder sobre, sobre, sobre las demás especies en el planeta, es exclusivamente humano, y, y eso se llama la corteza cerebral, los neocortes. Por debajo de esa, está el sistema límbico. El sistema límbico está relacionado con las emociones. Ese sistema límbico lo compartimos con los mamíferos. Okay. Y tiene una función de lo biológico bastante interesante. Resulta que nosotros los mamíferos, y pues los mamíferos que, que, que conocemos, ¿cierto?, eh, tenemos una dificultad, entre comillas, que hace que nosotros, por nuestro, en nuestros primeros momentos de vida, no podamos, digamos que no podamos sobrevivir por nuestra cuenta. Okay. que necesitamos? De, necesitemos del acompañamiento de alguien más para poder sobrevivir. Y dentro de todo el ejercicio, dentro de todo pues el, las especies de mamíferos que existen, pues el ser humano es el que requiere más tiempo. Que el ser humano requiere un acompañamiento para poder subsistir, al menos durante los primeros dos años de vida. Okay. Con otros mamíferos es menos, pero pues digamos que lo, lo, la, la, la, la, la, la razón de ser de ese sistema límbico es generar un ejercicio de afecto entre las personas o entre la mamá y el hijo que haga que la mamá esté dispuesta inclusive a dar la vida por el hijo, casi que sin recibir nada a cambio, bueno, recibir a cambio cosas que no son muy agradables dentro del ejercicio de ser mamá, trasnocharse, dolor, ¿cierto? Ok. Algunas angustias, pero que tenga todas a disposición a darlo todo por ese hijo, ¿cierto? Entonces, el sistema límbico, pues, es el centro emocional, es una forma de comunicarse, es una forma de comunicarse, digamos que, exitosa, desde, desde lo emocional, pero por debajo hay de un cerebro mucho más potente. Y ese oh. el cerebro se conoce como el, el, el sistema, perdón, es el cerebro reptiliano. Es el reptil. El reptil, entonces, el primero piensa, el cortes piensa, la, el sistema límbico, el centro emocional, siente. Okay. Y el reptiliano actúa. ¿Y dónde está el cambio ahí ubicado? Es, digamos que... El está, miedo, el miedo, disculpa. El, el, el, el, el, el miedo... ¿Están las emociones? El miedo está en el reptil. Okay. Está en el okay. reptil. El miedo está en el reptil porque el reptiliano actúa. El, reptil, el, el cerebro reptiliano básicamente quiere cuatro cosas. Quiere sobrevivir. Okay. Quiere sexo, okay. quiere superarse y quiere. Por el sexo, superarse y quiere. Y, y quiere seguridad. Okay. Entonces, mire que ahí está el argumento de, de venta de, de seguros dentro del reptil. Quiere seguridad. Cuando estamos hablando de, de comprar seguros, es seguridad. Y cuando estamos del ahorro, bueno, depende de la justificación del ahorro. O sea, tú, tú José, tienes que, que definir. Eso. M más que el ahorro como tal es pa para qué el ahorro, ¿cierto? O sea, tú estás ahorrando para enfrentarte a una catástrofe o tú estás ahorrando para, para irte de vacaciones o te estás ahorrando para, para comprar una casa nueva. O sea, el el digamos que el argumento de, de venta, del ejercicio de ahorrar, tiene que estar asociado al, al objetivo que se pretende con el ahorro. O sea, no sí. podemos hablar del ahorro como tal porque sería algo como muy como muy efímero, sin, sin mucho sentido. Está muy conectado con lo que tú decías ahora, bueno, uh -huh. yo hago una mirada hacia uh -huh. mi interior uh -huh. y encuentro un porqué, ¿cierto? Uh -huh. ¿Por qué voy a hacer ese cambio? Pero ese porqué, pues, o ese cambio de más bien, tiene que estar conectado con mi misión de vida. Entonces, ahí en el ahorro, ese ahorro tiene una misión, ¿cierto? Exacto. Entonces, digamos que enfocarme, José, eh, según entiendo yo Andrés en este momento, uh -huh. Entonces enfocarme en la misión o en el por qué que puedo yo lograr con ese ahorro mucho más allá, cierto, más sí, profundo. El argumento de venta es diferente para las personas y las personas les mueven cosas diferentes. Entonces seguramente temas como la familia, cierto, entonces sí. la, la familia ya lo que tengo ahora hijos, pues eso ya me moviliza mucho, cierto. Okay. Las personas no, eso no los va a movilizar. Hay personas que los movilizarán la posibilidad de poderlo hacer. Entonces el argumento Digamos que el ahorro en sí como tal tiene que estar acompañado de un argumento que, de, de, de, del objetivo del ahorro. Y ahí en el cerebro reptiliano te di seguridad, te di superación, seguridad, de la mano con el miedo, Ajá. superación, de la mano con el cambio, eh, sexo, asociar el tema con sexo es bastante peligroso porque el sexo es tan... Digamos que, que, que genera tanta conexión que muchas veces lo que tú asocias con sexo pierde sentido porque el sexo es tan potente que tú no te acuerdas de lo que estás asociando, sino que vas sí. directamente al tema del sexo. Y cuestión de supervivencia, okay. ¿sí? que son los argumentos. Entonces, o sea, es, es, es revisar bien el, el ahorro para qué, hacia qué lo está orientando la gente y a partir de ahí hacer como toda la construcción. Pero, pero la seguridad, la superación... Son muy potentes, ¿cierto? Entonces la superación de irse de vacaciones. Entonces que, que cuando tú te vas de vacaciones estás demostrándole a tu entorno es que, te está el el que te estás yendo bien, ¿cierto? Es, okay. es, es, es, es impresionante. El, el, el, el, el, el, el, eso es de economía conductora. Bueno, acá nos podemos quedar mucho rato, pero, pero muchas veces el ser humano, el ejercicio de superación del ser humano es, es estar mejor que el vecino. Y suene muy... Muy fuerte, muy fuera, ¿no? cierto, la gente como así, sí, muchas veces es mejor que el vecino. Y sucede, por ejemplo, en nuestra ciudad hay una dinámica, para los que no conocen, pues Pereira, estamos en el eje cafetero de Colombia, y hay una dinámica grande en todo el proceso de, de migración, ¿cierto? Dentro, de, dentro del país, lo que son Pereira y Quebradas, que es que hace parte del área metropolitana, son en proporción las dos ciudades que más migración tienen son las que se van a vivir a otros países. Y cuando las personas que están viviendo en otros países mandan recursos económicos para la zona, con esos recursos económicos muy fácilmente una familia podría irse a vivir a un mejor barrio, ¿cierto? Pero lo que tú encuentras dentro del fenómeno social es que las personas no se van para otro barrio, sino que le hacen segundo, el tercer piso a la casa, porque es una forma importante de mostrar progreso, un sobresalir. claro, okay. demostrarlo, porque el ser humano muchas veces esa forma de demostrar progreso es, es estar muchas veces mejor que el vecino. Perfecto, y desde, ahí veo que desde Coproseguros aquí, aquí en Colombia, también eh, un saludo para toda la gente que está conectada por parte de Coproseguros ahí estoy, estoy viendo que eh, están entrando un poco tarde, sin embargo no se preocupen que van a tener posterior a esta emisión en vivo todo eh, el acceso a, a toda la conferencia o a toda la conversación que está sucediendo en este momento con Andrés. Uh -huh. Así que, de todas maneras, Andrés, me parece importante ir focalizando para ir cerrando sí. esta, esta primera jornada. ¿Cómo superar el miedo? Uh -huh. Esos tres tips, resumámoslos, para sí. que la gente tenga presente y se lleve muy frescos estos conceptos en la cabeza. Listo. El miedo es inherente al cambio, ¿cierto? El miedo tiene que ser un argumento para el cambio y no, y no un obstáculo para el cambio, ¿cierto? Entonces, que haya cambio implica miedo, sí o sí, ¿cierto? Lo segundo es, hay que mirar hacia adentro, hay que mirar ese cambio, cómo se conecta con mi, con mi vida, con mi proyecto de vida, con mi misión. Si realmente lo quiero, o es un cambio porque está de moda cambiar, okay. y cuando tú cambias por algo que está de moda, pues cuando se acabe la moda, se acaba el cambio y no tiene mucho sentido. Y lo tercero es reconocer que faltan algunas cosas dentro de ese ejercicio de cambio, cosas que seguramente en, en mi mirada interior siento que no las tengo y buscar un acompañamiento que haga que ese cambio de la mejor manera. O sea, lo, lo que uno puede hacer frente al miedo en el proceso de cambio es disminuir la incertidumbre, okay. ¿cierto? Porque la, es, es, digamos que es lo, es lo que está en nuestras manos. Pero sentir miedo, Andrés, es inherente al cambio y... y el... Es decir, así que la invitación que nos hace Andrés es actuar, actuar a pesar del miedo, ¿cierto? Finalmente, después de reconocer que hay miedo... Es, es, es inevitable, es, es inherente. Y es actuar en algo que usted realmente sí esté comprometido. O vuelvo y le digo, no es cambiar por cambiar, por cierto. O sí, sea, hay que actuar. Yo conozco gente que está todo el tiempo actuando y haciendo cosas, pero al final no, no, no, no llegan a nada. Okay. O sea, no concretizan, no, no, no la logra. Y se está moviendo todo el tiempo haciendo muchas cosas. No es. ¿Yo qué pretendo con ese cambio y ese cambio de verdad? ¿Estoy realmente comprometido con él o...? Que esté conectado con mi corazón, con mi misión, con, con, con la misión a nivel empresarial, sí, a nivel... a nivel personal, empresarial, okay. con la vida, porque es que finalmente entre estamos en la vida para, para hacer las cosas que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Perfecto. Y, y bueno, y si queremos hacer, pues hay todo un sistema estatal de ley que, que hay que tener en cuenta, pero, pero, pero hay, hay, hay, que, hay que hacer esa mirada interior para reconocer qué es y qué me falta. Justo, entonces... Pues nada, Andrés, mil gracias de verdad por, por esta jornada tan, tan maravillosa. Sé que a todos ustedes quizás les quedan ahí muchas más preguntas, la pueden hacer posterior también a estar en la conversación con Andrés. Quizás podemos tener otro segundo encuentro o bueno, digamos que ahí se va formando y se va gestando otro encuentro y este tipo de encuentros que finalmente nosotros queremos aportarle eh, no solamente a la comunidad de agentes de seguro de toda Latinoamérica, que es la que nosotros estamos eh, ayudando y, y, y digamos que siendo partners y aliados tecnológicos para ellos en todo el tema de gestión y administración de las agencias de seguros sino que también temáticas como estas que desde lo personal y lo empresarial evidentemente aportan a superar algunas, algunas dificultades, ¿cierto? Recordemos entonces que el miedo siempre va a estar presente así que una invitación más antes de cortar con ustedes y antes de despedirnos pues es evidentemente, si ustedes tienen algo por mejorar y sienten que sus procesos, eh, las cosas que están haciendo al interior, el manejo de la información sobre todo, que están haciendo al interior de sus agencias de seguros, en este caso que digamos que nosotros somos expertos en temas de agencias de seguros, somos proveedores para, de software para agencias de seguros, pues los invitamos a que precisamente a pesar del miedo y a pesar de que el cambio está inherente a... Bueno, el miedo más bien está inherente al cambio, pues por eso hemos dispuesto de algunas herramientas, de algunas posibilidades, como que en www.softseguros.com se van a encontrar la posibilidad de probar de manera gratuita y con nuestro acompañamiento, pues una mejor manera de hacer las cosas en sus agencias de seguros. Es una manera distinta que se va a conectar desde cualquier parte del mundo, que ustedes no van a tener la, digamos que eh, esas dificultades que hoy en día quizás por manejar la información, eh, en, no sé, de manera un poco más tradicional, como en tablas de Excel u otras metodologías, pues uno a veces se, se encuentra con dificultades en el acceso a información y sabemos que este es un negocio básicamente que depende mucho de la información. Así que los invitamos nuevamente, les reitero, www.subseguros.com Ahí van a poder tener la posibilidad de probar, probar sin miedo, probar con nuestro acompañamiento, probar de una manera gratuita, convencerse y saber si es Subseguros el partner o finalmente el aliado que yo estoy buscando para hacer algunos cambios a nivel empresarial, a nivel de mi agencia de seguros. Así que pues están súper invitados. Y nuevamente, Andrés, mil gracias por esa compañía y pues despídete de la gente. Bueno, Andrés, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo ahorita por Facebook. Pues muchas gracias por, por sacar el ratico y compartirlo con nosotros. Eh, también, si, si requieren de, de mi contacto, si me quieren escribir y todo esto, pues, me pueden encontrar por Facebook como Jorge Andrés Orrego, jorgea.orrego. Ahí estoy en contacto con ustedes y a través de internet por www.todosalau.com. Ahí nos podemos poner en contacto y podemos conversar y hacer, hacer más espacios como este. Muchas gracias y que esté muy bien. Feliz Perfecto. Día. Un abrazo a todos y mil gracias. Seguramente tendremos otros espacios como este. Hasta luego.